Derechito Luis, somos RC y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de un par de sobrecitos, no lo van a poder creer, de una nueva dimensión de Fortnite Battle Royals, que solamente si escribías en Argentina lo ibas a poder conseguir en kioscos de diarios y revistas, en kioscos de dulces y alfajores y de figuritas, pero no es la que nosotros conocemos, la de nuestros amigos de Flash Gondor, son de otra dimensión. Que, si lo conseguís al día de hoy, es porque tenés mucha suerte, ya no está a la venta señores. Y además, abriremos un nuevo sobrecito de Pokémon, el juego de cartas coleccionables, Eso su expansión espada, escudo, resplandor astral, pero pero pero es chino, del barrio chino, así que anda corriendo al barrio chino más cercano de tu localidad para ver si lo tienen. Así que, vayámonos derechito al vicio Y recuerden que estos sobrecitos Venían con algunas cartas doradas Que están buenas, están buenas Si quieres jugar con tus amigos, pero no en torneos oficiales Así que, comencemos Como verán, como es de costumbre Vamos a ver primero que nada Cómo son los Busters Acá tenemos un Samurot, pero es un Samurot De His, de Hisui, o de Hasui O de Jesús, es un Samurot De Jesús, con una versión antigua Muy copada, seguida por estos sobrecitos de, mira, de Fortnite Battle Royale de otra dimensión, donde vemos a los personajes, al James y clásico, pero no sabemos cómo son las cartas de adentro, no tenemos ni idea. Y en la parte de atrás te mostraban acá la información de cómo era la caja de esta primera colección, que al día de hoy no están, no están en los kioscos, así que vamos a ver si, si son buenas cartas, vamos a ver si tenemos suerte de conseguirla. Y si no, bueno, bueno, bueno, bueno, vamos a ver si hay más. Más cartas de Fortnite, de nuestros amigos de Flash Condor, para compartirles. Pero esto no podría haber sido traído a ustedes si no fuese por nuestros oficiantes de esta semana. Que no son nada más y nada menos que. ¡Hamburguesas Alto Rancho! ¡Hamburguesas Alto Rancho! Que te juro por Dios, no se ve como son en la. No son como se ven en la caja. Pero bueno, en realidad. Es 100% soja esta hamburguesa Bueno, te podría tener un poquito de carne No sabemos de qué Pero bueno, al día de hoy son las hamburguesas más baratas que hay en Argentina Porque sí, porque empezaron a vender carne al exterior Dolarizaron todo y nos dejaron soja Soja para que comamos Como si fuésemos los pequeños ch ah, chanchitos del universo Ah, qué irónico es el mundo en el país de más carnes Se lo venden todo afuera pero en fin, en fin, en fin, luego de este oficio medio turbio con un poquito de realidad Vamos a ver los sobrecitos de esta semana Y comentanos de ojo del video cuál es tu mejor carta de todas las que viste acá O si vos ya las conseguiste, si ya las coleccionás, cuáles son las que nos recomendás conseguirlas Empecemos por un primer sobrecito de nuestro Fortnite Battle Royale Vamos a ver si son buenas cartas, son 5 cartas por sobrecito Vamos a ver... El sobrecinio en la parte de atrás información nos da Nos da la información de que son de coleccionables TTC, TYG Y que los chicos menores de 3 años no pueden comérselo Tienen el sello acá de seguridad de Argentina Así que chicos menores de 3 años No compren estas cartas Chicos menores, por favor no vayan al kiosco Gateando a buscar cartas que no pueden ser para ustedes Y una vez que lo abrimos a ver que la parte de atrás nos dice Fortnite Battle Royale Con un fondito ahí violeta aunque capaz con esta cámara ustedes lo vean azul. ¡Es una cámara daltónica! <risa> Vamos a ver que la primera carta que nos encontramos es un objeto. You Hub. Vos no deberías tenerlo o algo así. Es un Nacha, Es un pico bastante copado con un monito de regalo. La número 63 de esta colección. Y tiene 23 de 100 de puntaje. De defensa. Y 41 de vida. O sea, tenés escudo y tenés vida en este, en este juego de cartas. Seguido por el personaje... Jule Tide Rancher, que tiene gorrito ahí medio para la nieve, bien navideño. Dice Objeto 1, significa ¿sí que puedes meterle un objeto a esta carta? Capaz algunas cartas puedan tener más objetos, es la carta número 64 de esta colección. Y tiene 18 de 100 de vida y 36 de... no, no, 18 de 100 de escudo y 36 de vida. ¡Es re poquita vida, es re poquita vida! Así que sí o sí necesita un objeto, seguido por... El Alpine Ace, Canadá. Tenemos acá al... tata, tata, tata, Alpine Ace. ¿Cómo sería en español? Sería como Alpinista. El capo Alpinista. El as aspi Alpinista. Pero de Canadá. Que puede tener uno, dos y tres objetos encima. Es la carta 33 de esta colección. Y tiene 50 de escudo y 85 de vida. Muy copado. Seguido por... A este ya lo conocen, es el Battle Battlehound, que tiene ahí una cara de dragón, una, ca una mascarilla de dragón dorado. Es una carta de personaje, número 34, y tiene también espacio para tres objetos. El Battlehound tiene 82 de, oh, de escudo y 93 de vida, mucho más fuerte. Así que vamos a ver que algunas son cartas muy, muy débiles, o cartas muy, muy fuertes. Y la siguiente carta es el Objeto. Glider Modern que está bueno, tiene 21 de escudo y 40 de vida entonces en este estilo de juego vos podés equipar a tus personajes pero algunos pueden tener más equipamientos que otros, eso es rarísimo muy rarísimo, y son 5 cartas por sobresiño. vamos por el siguiente comentando si alguna de estas te copó alguna de estas está buena me gustó, el Battle Homes está copado pero, pero, pero, sí que pueden haber mejores personajes, sí que pueden haber mejores personajes y seguramente son de las primeras temporadas esta caja. Vamos a ver qué, nos encontramos a la clásica experta en municiones, que tiene espacio solamente para dos objetos en la carta 56 de esta colección y tiene 25 de escudo y 65 de vida. Poca vida como vimos como el otro personaje navideño, pero está bien, está copado. Seguido por el especialista de misión, de misión espacial. Este personaje, el Jonsi espacial, le permite tener 3 objetos y tiene 60 de escudo y 72 de vida. Nada mal, nada mal, bien copado. Bien vos, Light este personaje. Y el siguiente que nos encontramos es... El objeto glider prismático. El glider prismático tiene un color ahí medio violáceo, medio azulado, medio flúor, con 30 puntos de escudo y unos 60 de vida. La siguiente carta es el Funk Ops. Operaciones Funkas. El tipo de los Funkos. Me metí, es el tipo afro, que le gusta la música funk. Con 3 espacios para objetos. Tiene 63 puntos de escudo y 84 de life. 84 de vida. Vamos a ver que la última carta de esta ocasión va de Fortnite. Es el rompe nueces, el rompe pelotas, el cascanueces navideño. Es una carta con 3 espacios de objetos y tiene 88, mirá, 88 de escudo y 97 de vida. Esto sí que es rotísimo. O sea, hay cartas que realmente tienen poco puntaje y hay otras que tienen mucho puntaje. Es totalmente rotísimo hay cartas que seguramente no te van a convenir tenerlas como la pobrecilla de de la experta en municiones y el pobrecillo de Julletide ranger no no o sea pero bueno el Julletide ranger se solo puede tener un objeto eso está re mal está re mal está desequilibrado pero bueno me gusta me gusta por ejemplo el diseño que muestra el cuerpo completo es sencillo es fácil de jugar la parte de atrás bueno Dice Fortnite Battle Royale, no hay mucho que decir del diseño Pero están plastificadas Así que eran, seguramente eran buenas cartas Pero no las conseguimos más al día de hoy Es rarísimo, es rarísimo Esta ya es otra ya es la tercera o la cuarta colección de Fortnite de otra dimensión que conseguimos Comentanos debajo del video que seguramente vamos a abrir más de otra colección de Fortnite de otra dimensión Y también de las originales de Flash Condor Así que vamos por el sobrecito, el último sobrecito de Pokémon, porque sabemos que en cierto momento con las colecciones chinas, amigos, las cartas se vuelven a repetir. Tienen pocas cartas variantes, no son como las expansiones originales, pero bueno, son, tienen buen precio y nos divierte. Te sirve para jugar con tus amigos, no en torneos oficiales. Vamos a abrirlos, y además de que te salen cartas rarísimas, rarísimas, que no los podrías conseguir en los sobres originales, a menos que tengas mucha suerte, a menos que seas de esos que se van a jugar al bingo, al casino, y siempre terminen ganando, esos tipos que tienen pura suerte, pura suerte en el azar, ¿no? Esos tipos están rotísimos, que recuerden, lo que le suceda a esos tipos con mucha suerte, no le sucede a la mayoría. Vamos a ver qué tenemos, varias cartillas, me gusta, me gusta esto de los sobres de Pokémon, o como habrán visto en nuestro video anterior, el sobre de Magic, que hay sobres que tienen muchas más cartas y la primera carta que nos encontramos es el Quill de Hisui lo tenemos ahí, al pez Fuji al pez de la muerte que casi mata a Homero Jimson en una de sus primeras temporadas con 130 puntos de vida tipo oscuridad, es la evolución de Quill cool de Hisui y ahí tienen las técnicas Veneno, Tormento y Clapado de 50 seguido por un Decidue de Hisui Bi-Astro, ahora nos toca conseguir el Decidivice de Hisui Bi-Normal porque tenemos ya como... este ya es el tercer Bi-Astro que tenemos de este, pero no tenemos el normal capaz tengamos que cambiarlo, capaz se lo cambiamos a alguien que tenga otra carta así de Pokémon China que quiera cambiarlo tiene las técnicas Astro de la Fortuna y Pluma Salto Mortal seguido por... tenemos un Regiroc con unos 130 puntos de Life de vida, tipo pelea, porque le gusta pelear con Roshi Puerta y Shiga Impacto. Seguido por, que tenemos acá al Oranguru B. Lo tenemos al Oranguru, el Pokémon Orangután, con 210 puntos de vida. Tipo normal, la habilidad pedido y la técnica de Psíquico, que está buena, va sumando daño. Después tenemos... Otro B, otro vi que no teníamos Esto está copado Tenemos al en Sniller La Snizzler No, Snizzler vi Que está, está buena Está genial, es tipo oscuridad La vemos ahí todo como mucho más fantasmagórica Con sus garras venenosas Y su decir garra ¿Eh? ¿Decir garra? Ah, cierto que está traducido en español Fue traducido en español pero por Chinese Más Así que el ataque debe ser como... No sé Sí, close algo con close, capaz. La siguiente carta es el Clivorbi. ¿Eh? Este clibor es como si fuese un Cubon. Como si fuese un Cubon, pero en vez de un palazo, te golpea con un hachazo. Y tiene 210 puntos de vida, tipo lucha y las técnicas. Cortar y corte de hacha. Corte de hacha, como esos jugadores fauleros que te tiran planchazos en el fútbol. Seguido por... El Regi Ice, hay todo frío, todo Regi Serio, con la técnica Regi Puerta y Ventisca. Atadura que causa a 10 ti 100 puntos de daño, buenísimo. Vamos por la siguiente que es... Un Star Mibi. Star Starmivy es uno de mis Pokémon, no te digo favoritos, pero que me gustaba mucho dibujarlos porque era bastante sencillo, bastante geométrico. En la primera generación era de los que más podías dibujar como para practicar tu estilo de dibujo. Con la técnica Rapidez y Espiral de Energía, esta Mi tiene 190 puntos de Life, tipo agua. La siguiente carta, que es otro tipo agua y es otro B, es el Origin Palkia, el Palkia de cuatro patas, el Palkia en 4, que tiene 220 de vida y las técnicas Gobernante de Dominio y Descanso Hidro. Descanso Hidro, que no significa que descanse de bañarte, bañate todos los días. La última carta, la doradilla de esta colección es nada más y nada menos que un... el hotel faena si sí, es el hotel faena es el hotel faena vimax no mentira no es el hotel faena vimax pero pero pero la siguiente carta se me refue el zoom se me fue el zoom al pasto bueno no es el hotel faena pero es el Duraludon vimax que como ustedes vieron Duraludon en su versión normal es como si fuese un cristal, como si fuese una, una cosa bastante rara metálica. Pero acá se transforma en un edificio. ¿Qué te pasó? ¿Te transformaste en un edificio recheto y federal? Es una carta con Single Strike de 390 puntos. Tipo dragón, tipo dragón. Es un edificio dragón con la habilidad Skyscraper. Y la técnica G-Max Pulverization, que tiene 220 puntos de daño, pero el daño de este ataque... No es afectado por efectos de las cartas del Pokémon activo de tu oponente. Le haces 120 daños de una, sí o sí. Y el fondo dorado te muestra acá el símbolo de su tipo, de su tipo dragón. Entonces tuvimos una buena suerte. Algunas cartas acá vinieron mal cortadas, pero... Buena suerte, buenas cartas, muy pocas repetidas. Y este edificio totalmente a estrenarse. Alquileres en dos y en tres ambientes, sí. Somos hoy recién, esperamos que esto te haya divertido, de hecho pasará el rato informado, mostrado, otra dimensión de cartas Fortnite, y nos vemos en una próxima ocasión, llenando siempre derechito al vicio. Muchas gracias por suscribirte, por ser parte de este canal, y por comentar y compartir siempre nuestro contenido en Instagram, YouTube y Facebook.